sabio dijo Valiente es quien dice la verdad sabiendo que lo perderá todo Tu esencia depende de lo valiente y sincero que eres Tenlo en cuenta siempre Hola Sean bienvenidos a Pilayers Les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos nuevamente por acá me motiva bastante a seguir a diario. A seguir trayéndole esta clase de contenido a ustedes. Gracias por apoyarnos. Ya somos 500.000 suscriptores. O probablemente cuando lo estés viendo, seamos muchos más. ¿Te has puesto a pensar lo que significa la honestidad? ¿En todo el valor que conlleva hablar con la verdad? ¿Que alguien afirme confiar en ti con los ojos cerrados es algo muy bonito, pocos tienen esa dicha la verdad, no solo basta con ser honesto en la vida debemos ser valientes para afrontar nuestros errores si lo anterior ya dice mucho de nosotros imagínate esto hablar con la verdad y reconocer que nos equivocamos son valores que no encontramos en cualquier persona lamentablemente son muchas las personas que prefieren llenarse la boca de mentiras en lugar de aceptar las consecuencias de sus actos porque saben que éstas les pueden hacer perder todo muchas incluso para evitar ser señaladas culpan a otros la valentía dice mucho de las personas aunque la misma puede jugarnos en contra también porque puede hacernos decir cosas que nos hagan perder incluso aquello que tanto amamos sin duda es uno de los valores que más peso tiene en nuestra vida en compañía del respeto claro por lo general decir la verdad no es suficiente hay acciones que nos obliguen a hacer más que eso claro que el ser honesto puede dejar una huella importante pero si dices la verdad y no aceptas que te has equivocado entonces no estás haciendo nada de hecho estás empeorando las cosas cuando hablamos con la verdad pero no mostramos que estamos arrepentidos de lo que hemos hecho pocos nos van a creer y muchos tal vez nos tachen de egoístas y nos dirán piensas solo en ti y no ves lo que has hecho ¿Crees que con solo decir la verdad acompañado por un lo siento es suficiente? Se podrá perder todo, incluso a las personas que más amamos. Pero prefiero eso a perder mi imagen. ¿A qué me refiero? Prefiero demostrar que soy alguien honesto y que acepto mis errores. A solo ser esa persona que dice lo siento y ya sin siquiera sentirlo no fue fácil ese momento pero sin duda puede ayudarnos a establecer un antes y un después tanto en nuestra vida como en la de la persona a quien le hicimos daño reconocer que nos hemos equivocado habla muy bien de nosotros incluso pueden existir casos donde nos perdonen y nos quieran dar otra oportunidad aunque claro eso dependerá de la gravedad del dolor que hemos causado porque no puedes esperar que luego de tres oportunidades te den una cuarta el ser humano se equivoca <ríe> sí pero no tantas amigos por un momento dejemos de pensar en nosotros y no digo que el hecho de preocuparnos por nosotros sea algo malo es solo que a veces nos olvidamos de los demás y del daño que les podemos causar. Tengamos presente que, sin importar el lugar, el día, la fecha, en fin, sin importar las circunstancias, nuestra honestidad y responsabilidad siempre deberán acompañarnos. Nuestros valores siempre se verán en la cuerda floja, ante las malas acciones de nuestra parte queda sujetarnos de esa cuerda para intentar arreglar el daño que hemos causado claro que el ser honesto puede limitar la confianza porque puedes ser infiel y decir que lo fuiste lo aceptas pero con ello la confianza que tenían en ti se disminuye la honestidad es un acto que o bien puede ayudarnos o perjudicarnos aún así siempre debemos tenerla presente y este es el mejor momento para hablar de la sinceridad esa que suele ser muy cruel esa que puede herir a cualquiera hay momentos donde queremos hablar y darnos a notar por ser muy honestos <ríe> demasiado diría yo no digo que nos dediquemos a mentir Solo digo que hay cosas que no debiéramos decir, como el aspecto de una persona. Está muy flaco, está muy gordo. ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Qué te importa a ti? ¿Crees que esa persona no ha notado su aspecto? Él, ella, tal vez está batallando contra sí mismo para mejorar eso. Y llegas tú con tu honestidad al 100%. A recordarle que algo no anda bien en su cuerpo. Eso puede deprimir un poco. A esto me refiero con ser demasiado honestos. Tal vez alguien al fin compró esa prenda que tanto quería. Su camisa soñada. Y como no te gusta, le dices que se ve horrible. He aquí otro ejemplo de que la sinceridad puede hacernos quedar un poco mal. Por eso dicen que es un arma de doble filo que no cualquiera sabe usar. Debemos cuidarnos de nuestra esencia. Los golpes de la vida nos pueden hacer olvidarnos de ella. De nosotros depende reencontrarla. Solo los valientes dicen la verdad. Aunque esto les haga perder todo. Si les soy sincero, esto me da un poco de miedo el solo pensar que puedo perder a alguien por algún error de mi parte me aterra pero sé que debo afrontar mis actos creo que en caso de perder lo mejor que podemos hacer es escucha muy bien Prestan mucha atención por favor esto es muy importante te va a cambiar la vida este dato aceptar que nos lo merecíamos por no actuar bien y tal vez esa sea una prueba de la vida haciéndonos entender que nos hemos equivocado y no debemos equivocarnos ni mucho menos dañar a quien nos demuestra su amor y pensar que con cada final siempre hay un comienzo tal vez este no sea tan bueno tal vez sí pero no busques probarlo o intentarlo porque no me gustaría que te fuera mal Aún así, siempre debemos tener presente que la honestidad muestra el respeto que sentimos hacia nosotros. Creo que el mundo sería muy distinto si las personas comienzan a valorar y a entender cómo funciona la honestidad. Es preferible decir esa verdad tan dolorosa que aferrarnos a una mentira. Presta mucha atención. Pero claro, hay cosas que se deben llevar un poco... Con filtro no como ya les mencioné pero hay otras con las que no podemos quedarnos callados simplemente no puedes y mucho menos porque ese silencio pueda hacer aún más daño lo ideal es decir la verdad con mucho respeto y manteniendo presente el afecto muchas gracias por llegar hasta el final de este video. te quiero pedir que por favor en los comentarios me dejes un emoji de una mariposa así sabré que has llegado hasta el final y que este contenido te está gustando yo soy ricardo niño y yo me despido y recuerda di siempre la verdad aunque lo vayas a perder todo que dios te bendiga